¡Hey! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Yo soy Isaac Real, soy cubano y hace 10 años que vivo en Kazajistán. Y bueno, a raíz del último video que subí, muchas personas me preguntaron cuáles serían los pasos o qué tendrían que hacer para viajar a Kazajistán. Eh, por ejemplo, cómo conseguir la visa, eh, cuánto sería el precio aproximadamente de los pasajes. Si te preguntan, diles que Isaac te lo contó. Pero a mí me lo contó. Todo. También hace un tiempecito atrás yo hice un video de cómo se puede viajar a Kazajistán, pero dio la casualidad que estaba en esa etapa de los finales de la pandemia y en ese momento estaba cerrado el turismo para Kazajistán y la situación era complicada. Y ya en ese momento les dije que más adelante iba a hacer un video explicando más lo que es la situación de Kazajistán pasado toda esta etapa o esta temporada. Pues bueno, está es la buena noticia de que sí es posible conseguir el visado de turismo para llegar a Kazajistán este visado en este momento solamente se está dando por 30 días anteriormente en el pasado se podía dar incluso por 90 pero en este momento solo se está dando por 30 días este visado no es caro este visado verdaderamente no es caro este visado cuesta en este momento 150 dólares lo que es la invitación aproximadamente digo porque aproximadamente porque todo también depende de la agencia que te gestione este visado y esta invitación mejor dicho, la agencia que te gestione esta invitación porque cada agencia tiene su porciento y su cobro lógicamente pero por lo general está en 250 dólares. Ya en el pago de la visa en tu país ronda los 60 dólares. Yo sé que en Cuba específicamente cuesta 60 dólares, no sé si eso cambiará con respecto a otros países, pero pienso que eso es algo estándar en todos los consulados o embajadas de Kazajistán en el mundo. Cabe aclarar una cosa muy interesante y muy importante: es el hecho de que viajar a Kazajistán de Latinoamérica es un viaje largo, por tanto y demás, es un viaje que no es directo como mínimo son dos vuelos. En el caso de, de Cuba, por ejemplo, se, anteriormente se volaba de La Habana a Moscú y de Moscú a, a Almatá o a Astana, en dependencia de aquella ciudad vayas que Astana es la capital. Almatá viene siendo, fue la, la capital vieja anteriormente, la anterior, pero sigue siendo una ciudad muy cultural, muy importante. Yo vivo en Almaty, de hecho. Pero bueno, como le estoy explicando, eh, los pasajes anteriormente rondaban los 1.000, 1.100, 1.300 dólares, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero, eh, a raíz de toda esta situación de la pandemia, eh, los precios subieron. Después, a raíz de esta situación hay ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania, evidentemente hay aerolíneas que no pueden viajar hasta allá como antes, porque tenían que pasar por el espacio aéreo europeo, y en este momento lo tienen prohibido. Es el caso de la aerolínea Aeroflot, que es rusa, y ya no pueden hacer esos viajes. De hecho, Aeroflot ya no está volando a Cuba como lo hacía anteriormente y las personas cuando quieren viajar a Cuba están viajando por una aerolínea turca por Turkish Islands y, o, o por otras específicamente pero eso conlleva a que los precios se han disparado se han disparado muchísimo en este momento un pasaje a Cuba puede rondar no sé los dos mil y pico casi tres mil dólares vuelta en comparación con lo que estaba antes así que sí es posible en este momento conseguir el visado es posible visitar Kazajistán, pero va a ser muy caro con respecto al, al pasaje. Lógicamente, si estás en un país europeo, por ejemplo, de visita o si tienes una eh, residencia en un país europeo, el pasaje va a ser mucho más barato. Pero si vienes de Latinoamérica, el pasaje es caro, este momento está caro. De hecho, yo llevo tres años, sin mentirles, tres años sin ir a Cuba, tres años sin ver a mi mamá, específicamente eh, debido primero a la pandemia, después al famoso meeting que hubo en Kazajistán. Y, pero después de eso, por pues los precios son completamente irreales, es mucho dinero a gastar en un pasaje, y realmente uno está como que esperando a ver si la situación mejora, si en un momento determinado vuelven a, a volar a esas aerolíneas que antes volaban y los precios bajan, porque también ese es el problema, hay mucha demanda pero hay poca oferta, y como ellos lo saben, los precios han subido mucho, y es algo muy complicado. Eh, recomendaciones para las personas que aún así quieran visitar el país Porque no sé eh, tienen alguna noviecita o tienen alguien que, que los ayuda eh, para que vengan. Eh, es muy importante conocer que por lo menos estudien el mínimo lo elemental de ruso Traten de buscar en internet, traten de buscar en algún lado Por lo menos lo, lo elemental para comunicarse porque eso va a ser muy interesante y a pesar de que por ejemplo la, la, la amistad o la persona que tengas aquí Hable español y te ayude con la traducción No hay nada como la satisfacción plena que tú sientes cuando tú puedes ir, no sé Tú mismo parar un taxi y preguntar cuánto cuesta O ir a, un, a una tiendecita o a un mercado y poder preguntar lo que cuesta las cosas No siempre hablando inglés te van a contestar Muchas veces no lo entienden Por eso es bueno que trates de aprenderte aunque sea el mínimo en ruso De las cosas elementales y pues nada, eh, otra cosa, a la hora de solicitar esa invitación. Eh, Kazajistán no tiene ese sistema hasta ahora de que tú puedas solicitar este visado por internet. Así como hay otros países que tú quizás lo puedes hacer. Eh, es muy importante que esa invitación se te haga desde aquí. Por eso es muy importante también conocer o contactar alguna agencia. Si tienes una amistad, por supuesto, mucho mejor. Cuando tienes una agencia... Se corre el riesgo al tu ser extranjero que el precio que te pongan sea extremadamente alto o muy por encima de, del real pero bueno por eso es bueno yo lo estoy informando más o menos en cuanto está el precio y cuando ustedes se comuniquen pueden por supuesto decir que ya ustedes averiguaron y que saben que está aproximadamente en ese precio ellos les van a pedir por supuesto la fotocopia del pasaporte les van a pedir eh, llenar una planilla que la planilla lógicamente está en ruso y en inglés entonces, eh, o sea, lo que necesitas escribir va a estar en ruso en inglés, eh, esa planilla tú la puedes imprimir, llenarla, mandarla, eh, escanearla no, o, o a través de una foto que se vea bien y eh, ellos van a llenar los datos de esa invitación y en el momento que la invitación esté lista, pues te avisarán que ya puedes ir a, a recogerla a la embajada en el país donde tú la estás solicitando. En resumen es así, no es complicado. Eh, es un país muy lindo, es un país muy hermoso, la vida real, tiene muchas cosas interesantes, aunque no es un país turístico en general, pero tiene muchas cosas bonitas, tiene montañas, el invierno, es un país eh, continental desde el punto de vista de la temperatura, pues cada estación está muy bien marcada, el invierno es invierno, muy frío el verano, se, se pasa mucho calor, la primavera, el otoño... Quiere decir que realmente es una experiencia bonita para los que quieren conocer este lado del mundo euroasiático. Espero que les haya sido de ayuda este video. En ese caso, pues nada, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal para que vean otros videos sobre este tema. Déjenme en los comentarios sus preguntas, sus eh, eh, inquietudes respecto a esto. Y por supuesto, nos vemos en un próximo video. Así que, hasta la vista.